Hola, muy buenas, un día más al canal de Tecnologiando.com En el vídeo de hoy os traigo Odyssey, una plataforma de vídeos o red social de vídeos como puede ser YouTube pero con la característica fundamental que nos pagan o nos recompensan por simplemente ver los vídeos dentro de esta plataforma Así que vamos a ver cómo funciona aquí tenemos la página principal de odyssey bueno home que es pues los vídeos que nos van recompensando dentro de la plataforma como si fuese la página principal de youtube otra vez comparando con ella following que será donde nos aparecen los vídeos de los canales que seguimos y las diferentes categorías que están segmentados los vídeos dentro de la plataforma cheese big hits gaming tenemos por aquí finance 2.0 películas lo que vemos aquí en la roba es los diferentes canales a los cuales yo estoy suscrito ahora mismo dentro de la plataforma aquí abajo pues tenemos sobre la plataforma información las preguntas frecuentes podréis acceder y ver información detallada de cómo funciona la plataforma si vamos aquí tenemos pues la barra del buscador que podremos buscar pues el vídeo que nos interese y luego aquí como veis tenemos el botoncito de subir vídeo que veo muy interesante aquí pues bueno Aquí sería subir el vídeo directamente a Odyssey. Luego tenemos para poder crear un nuevo canal. Yo ya tengo el mío, que está, como veis aquí, en la función esta de sincronizar YouTube. Simplemente es pulsar aquí. Vamos a pulsar. Y podemos sincronizar nuestro canal de YouTube si somos creadores de contenido. ¿Qué quiere decir esto? Que al añadir el canal aquí... Directamente si subimos un vídeo en YouTube, no tenemos que subirlo directamente en Odyssey, o sea, se sincronizará automáticamente en esta plataforma, con su descripción, con todos los detalles que hayamos subido en YouTube. Que la verdad que es impresionante, porque sin tener que hacer nada, eh, directamente subimos el vídeo en YouTube como lo hacemos siempre y nos aparecerá aquí para que toda la gente de odyssey pueda ver nuestros vídeos dentro de esta plataforma entonces sin tener que hacer un trabajo extra eh, directamente nos aparecerán aquí nuestros vídeos yo lo veo que es fascinante es una manera de hacernos la cuenta aquí y olvidarnos lo sincronizamos todo como deseemos y directamente irán subiéndose los vídeos aquí progresivamente conforme los vayamos subiendo en el canal de youtube aquí tenemos la campanita la campanita pues nos notifica de los canales que estamos suscritos los vídeos que vamos subiendo si hemos tenido un follower si tenemos pendiente por reclamar alguna recompensa y bueno pues las cosillas que nos van notificando dentro de la plataforma bueno pues tenemos aquí la rodecida de settings que podemos cambiar a la vista del día como veis aquí o bueno configurar la, la web aquí ahora mismo me he dado cuenta que lo tenía en inglés pensaba que solo estaba en inglés esta plataforma pero bueno un puntito más para la gente que habla español o que no entiende mucho el inglés y podemos utilizarlo en español yo lo he cambiado, bueno, voy a cambiar otra vez la vista porque me gusta más el, la oscura. Pues después de ver un poquito cómo funciona, una característica que veo yo fascinante es lo de sincronizar los vídeos de YouTube para los creadores de contenido. Lo la veo, la veo muy interesante, la verdad. Aquí arriba a la derecha vemos que yo tengo 6.4, que son los tokens que yo he recibido dentro de la plataforma o que tengo ahora en balance, que son tokens LBRY. Recibiremos todos los pagos o todas las recompensas con este token y lo podremos cambiar en un futuro cuando ciertos tokens se pueden cambiar por monedas fiat o sea con euros pesos argentinos con las monedas que trabajemos nosotros luego veremos un poquito cómo funciona el proyecto de EBRY para ver si nos interesa o no aunque no hay mucho que perder no tenemos que hacer mucho dior en esta plataforma ya que no vamos a invertir dinero de nuestro bolsillo simplemente nos recompensan por ver vídeos o seguir a canales aquí yo como veis ya tengo configurada mi cuenta que es lo primero que tendréis que hacer al crearos el canal o al acceder a esta plataforma pues si pulsamos aquí nos tenemos diferentes opciones publicaciones que es como si pulsásemos aquí canales nos muestran los canales que tenemos eh, configurados que podemos subir vídeos se pueden crear nuevos canales de diferentes temas en analíticas pues vemos pues como si fuesen las estadísticas de youtube lo que un poco menos detallado la verdad pero yo creo que como es el principio de la plataforma irán mejorándolo poco a poco y ahora tengo tres seguidores uno esta semana he conseguido, 36 visitas en total, no es mucho, pero bueno, teniendo en cuenta que no es una plataforma aún muy conocida y que yo tampoco soy muy conocido, que estoy empezando, pues bueno, poco a poco iré mejorando y iré subiendo de visitas. Bueno, o eso espero. <ríe> Luego, eh, si vamos aquí a análisis de creadores, es lo mismo que la página que estamos viendo pero yo he entrado desde aquí vale si pulsamos análisis de creadores vemos que es la misma página Y a lo que hemos venido son a las recompensas recompensas bueno pues tenemos aquí las diferentes recompensas que podemos adquirir dentro de la plataforma tenemos maestro de vistas nivel 3 que yo ya he conseguido el nivel 1 y nivel 2 ahora voy por 35 visualizaciones. Cuando llega a 50 visualizaciones de vídeos, podré reclamar un token de LRBY. Aquí tenemos recompensas diarias por ver contenido que cada 24 horas podremos reclamar esta recompensa. Si solamente vemos un vídeo, recibiremos 0.2 y esto seguirá acumulando depende de los vídeos que vayamos viendo. O sea, si vemos muchos vídeos, ahora de cabeza no es el cálculo, pero podríamos recibir hasta 100 tokens por un día yo os recomiendo que si queréis ver vídeos o simplemente queréis escuchar algo de fondo pues os pongáis pues música o diferentes vídeos que os interesen escuchar o si los queréis ver pues los veis pero antes de buscarlos en YouTube hay algunos canales ya que están dentro de esta plataforma y de esta manera podemos ir subiendo la cantidad de vídeos visitados así reclamar una mayor recompensa luego el viaje nivel 3 que es todos los canales que estamos suscritos y ahora mismo como he dicho antes aquí tengo 7 vale y aquí tengo 7 a los que estoy siguiendo cuando llega a 10 podré reclamar el nivel 3 de esta recompensa seguimos con invitaciones aquí bueno yo dejaré mi link de referido en la descripción del vídeo y si queréis utilizarlo, la verdad que es una manera de apoyar el canal y de ayudarme a sentirme motivado para seguir subiendo vídeos de este tipo y poder pues, compartir toda esta información que voy encontrando por la red. Nos darían 8 tokens por cada referido que consigamos que se registre dentro de la plataforma. Y por último, este simplemente es para los creadores de contenido, para los creadores de vídeos. Yo estoy por el nivel 2. Cuando consiga a 5 seguidores, pues podré reclamar un token. Ahora pues conseguí, creo que era uno el primer nivel y pues reclamé el token o el medio token que nos dieron. Por otro lado, yo ya he conseguido algunas recompensas que solo son de un uso, como puede ser, aquí vemos todas las recompensas que vamos utilizando o reclamando la primera que recibí es por verificar el mail de la cuenta luego este es por ver el primer vídeo aquí es por recibir el primer la primera recompensa por reclamar la primera recompensa nos recompensan con otra <ríe> esto está muy bien y luego es el daily watch que sería las recompensas diarias y el welcome back que también es de unas de un solo uso y es al volver a la plataforma nos recompensan por un token Bueno, la verdad que es una plataforma que acaba de salir no hace mucho Está cogiendo ahora nombre y cada vez será más conocida Por lo que tendrá cada vez más contenido Ahora no podemos compararla con YouTube ni mucho menos a nivel de contenido Si lo comparamos con YouTube la verdad que es una minoría los vídeos que tiene Pero es una plataforma muy interesante porque... Va a seguir subiendo contenido, va a seguir creciendo y en un futuro le veo mucho potencial porque es una manera de recompensar a los clientes o a los usuarios de la plataforma y no nos meten ni publicidad ni nada por el estilo, simplemente al revés, nos recompensan, somos nosotros los que cobramos por ver esos vídeos y podemos promocionar los vídeos que nos gustan o simplemente dar una propina o Ir sumando los tokens en, nuestra, en nuestro balance aquí arriba Y poder cobrarlos en un futuro Cuando ahora no sé la cantidad exacta Que es la mínima para retirar Pero se puede retirar una billetera y poder cobrarlos Dicho esto, no tengo mucho más que añadir Tampoco tiene muchas cosas más que, que ver dentro de Odyssey Pero le veo un futuro próximo muy potente Porque comparando con YouTube, la verdad que bueno pues esta nos recompensa no nos pone ni publicidad ni nada por el estilo es como he dicho nos recompensan por ver los vídeos y, y ya está no hay mucho más así que ahora vamos a ver un poquito qué es el proyecto de lbr y library que también le llaman aquí nos explica un poquito qué es library eh, la he traducido para que sea un poquito más fácil la hora de comentarlo ¿Y qué es Library exactamente, como dice aquí? ¿Es un protocolo, una aplicación, un sitio web o una empresa? Vale, pues para la mayoría de los usuarios, Library será un lugar donde pueden encontrar excelentes vídeos, música, libros electrónicos y mucho más. Porque Library tiene, no simplemente es Odyssey, Library tiene una web en la que se pueden encontrar diferentes contenidos. Es un nuevo protocolo que permite a cualquier persona crear aplicaciones que interactúen con contenido digital en la red de library. Las aplicaciones creadas con el protocolo permiten a los creadores cargar su trabajo en la red de host library como BitTorrent, es como si fuese un peer-to-peer, -peer, establecer un precio por transmisión o descarga como iTunes o regalarlo gratis como YouTube sin anuncios. El trabajo que publica puede ser vídeos, archivos de audio, documentos o cualquier otro tipo de archivo. Los sitios web tradicionales, bueno, los sitios de vídeos tradicionales u otro contenido como YouTube, Instagram y Spotify almacenan sus cargas en sus servidores y permiten que los espectadores las descarguen. También permite a los creadores ganar algo de dinero a través de la publicidad u otros mecanismos. Sin embargo, existen algunos inconvenientes bien conocidos especialmente para las personas cuyo material se percibe como no apto para los anunciantes. Library pretende... Ser una alternativa a estos sitios permitiendo que los editores y sus fans interactúen directamente sin el riesgo de desmonetización u, otro intromisión, u otra intromisión, perdón, lo que hace que todo esto sea posible en la tecnología blockchain desarrollada por el creador de Bitcoin. Tiene que entender algo de esto para usar y disfrutar de library. No, sigue siendo importante para los usuarios. Sí, o sea... Lo único que nos comenta es que aquí podemos subir nuestro contenido en Library porque Library es un protocolo aparte de Odyssey que puede subir más contenido aparte de vídeos. Odyssey es especialmente para vídeos y aquí pues nos informa que podremos subir contenido y podremos marcar que se pueda pagar, o sea que nos paguen por ese contenido o directamente gratis y que nos puedan dar pues propinas. Con esto hemos hecho un resumen general de lo que es el protocolo de library. Os dejaré toda la documentación para que podéis verlo por vosotros mismos o queréis más información detallada en la descripción del vídeo y también hemos visto cómo funciona la plataforma de Odyssey. Hasta aquí el vídeo de hoy gente. Si tenéis alguna duda o no os ha quedado claro alguna explicación dejadmelo saber en los comentarios. Así podré ir mejorando los vídeos o podré aclararos directamente en los comentarios. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, darle like, suscribiros y pulsar la campanita para que os avise de los nuevos vídeos. ¡Hasta luego!